Cuando se constituyeron los grupos locales, yo entonces era director ejecutivo de la organización, de Sea Era un proyecto que llevábamos ya un tiempo intentando poner en marcha porque sabíamos que estaba funcionando muy bien en otros países. Y considerábamos que era importante tener este pequeño nexo de unión con la ciudadanía. Nos... Hoy son muchos los grupos después de 30 años, grupos que siguen trabajando de una forma entusiasta y voluntaria y estoy seguro que dentro de otros 30 años seguiremos al pie del cañón eh, con los voluntarios y con los grupos locales funcionando tan maravillosamente como ahora. Larga vida a SEO y larga vida a los grupos locales. Bueno, estamos aquí para celebrar los 30 años de los grupos locales de SEO. Para mí ha sido un orgullo eh, ser coordinadora durante unos años, además sustituyendo a nuestra querida Elena Mati, que la recordamos siempre con mucho cariño. Y, y nada, la verdad es que fueron unos años muy intensos, eh, en los que trabajamos muy duro todos. Y bueno, el fruto fue el, el plan de acción de los grupos locales, que yo creo que fue, es ¿no? una buena herramienta para trabajar con, con todos nosotros. Y digo nosotros, porque aunque ya he dejado de ser coordinadora de grupos locales, sigo en la brecha, estoy de secretaria del Grupo Local de SEO Virot Baleares y, y nada, pues pasándolo muy bien, que es para lo que estamos en los grupos locales. Así que, un placer y un abrazo a todos. Hola, soy Rafa Torralba, el enlace de la Junta Directiva con los grupos locales. Lo primero de todo es disculparme por no estar ahí en, en las Baleares con vosotros. Hay, han surgido cuestiones laborales de última hora y, y es imposible salir para allá Nada, eh, solo quería comentar pues, que estoy muy contento de, de ser puesto en enlace con la Junta Directiva Cuando me lo ofrecieron hace unos años eh, no me lo pensé, sabía que iba a ser complicadillo Soy muchos y diversos y además hemos tenido el problema del, del COVID que, que ha dificultado tanto vuestras actividades como nuestra relación con vosotros también de alguna manera pero estamos saliendo de ello bien, somos más, 40 grupos locales, muchísima gente trabajando en ellos, mucha, muchísima más gente haciendo actividades con vosotros y, y esperemos que siga así. Y yo formando parte de, de ese engranaje. Eh, espero que disfrutéis mogollón del, del Congreso y ahí tenéis a Fede y Álvaro para, para cualquier cuestión. Darles caña. Nos vemos. Como parte de lo que entonces era el Departamento de Promoción, tuve suerte de participar en las primeras andanzas de los recién constituidos grupos locales de Seomer Life. Se trataba de dar una nueva vía de participación a nuestras socias y socios de manera que desarrollaran sus actividades en estrecha conexión con las oficinas de Seomer Life y en lo que a mí respecta el colaborar con la organización de actividades de educación ambiental, cursos, talleres, itinerarios ornitológicos y otras actividades sociales. A pesar de los lógicos problemas de empezar de casi de cero, la experiencia fue muy enriquecedora y es un orgullo haber podido aportar mi granito de arena a este proyecto. Y al hablar de grupos locales, es inevitable acordarme del gran trabajo que realizó nuestra querida Elena Bati, que desde el diálogo en la calma fue un gran impulso de los grupos locales. Muchas felicidades por estos primeros 30 años y a seguir adelante. Felicidades por estos 30 años de existencia de los grupos locales de SEO Birland. Me siento muy orgulloso de haber participado en la creación de uno de los primeros grupos locales como es el SEO Cantabria. Los grupos locales son sin duda una de las herramientas más importantes que tiene SEO para llegar con su labor a los territorios. Espero que se puedan cumplir otros 30 años con más grupos locales trabajando en nuestros campos para que no se vacíen de años Bueno, desde lo que fue el grupo local SEO Madrigal, uno de los primeros eh, grupos de SEO allá por 1992, pues nos gustaría eh, felicitar a SEO por esos 30 años, ese aniversario tan bonito de todos los grupos, desde que se hicieron todos los grupos locales de SEO, y dar nuestra enhorabuena a todos los grupos que, aunque ya nos estén, y a esos 40 grupos eh, activos que siguen teniendo logros, éxitos tan importantes para, para nosotros y tan importantes para las aves. Así que a seguir volando alto. Enhorabuena. Hola, soy Ángel Gómez del Grupo Ornitológico Montícola, el GOM. Nos creamos eh, profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ya veis, aquella afición y aquellos estudios me han llevado hasta aquí. Eh, es un gusto saber ...que ya llevan 30 años los grupos locales... ...y me encanta haber participado en sus inicios... ...y en todo su desarrollo... ...y espero hacer otro vídeo dentro de otros 30 años... ...saludos a todos, hasta luego. Hola, soy Enrique López... ...y allá por 1994... ...era el coordinador del grupo local... ...del aseo en Almería... ...desde entonces algunos problemas... ...se han solucionado... Pero las aves siempre están amenazadas, valga como ejemplo la desecación de la salina de Cabo de Gata que tengo a mi espalda. Si algo hemos aprendido es que trabajar de forma individual no consigue grandes resultados. La única manera de conseguir resultados efectivos es trabajar en grupo. Únete a la Sociedad Española de Ornitología.